Vamos a ver qué dice Vladi. Muchísimas gracias a todos y todas los que conectan con nosotros a esta hora en la mañana. En de mañana, seguimiento total al llamado huelga por 48 horas en este municipio de San Francisco de Macorís que inició a las 6 de la mañana de hoy. Bueno, desde anoche eh, aquí en San Francisco de Macorís se ha sentido... Un ambiente de huelga desde anoche, no, desde ayer en la tarde, cuando iniciaron las quemas de neumáticos en la salida a Nagua, específicamente en la UAS Recinto San Francisco. Me encuentro en este momento en la avenida Libertad, casi esquina Salomé Ureña frente justamente al destacamento policial eh, en esta Avenida Libertad y como ustedes pueden observar se encuentran desde anoche aquí en San Francisco de Macorís los miembros de operaciones especiales de la Policía Nacional o mejor conocidos como SWAT quienes han venido para reforzar la demarcación tal y como nos informó anoche el general de la Plaza Natera Melenciano. Eh, esta dotación ha sido reforzada con decenas de agentes policiales y todo esto con el objetivo de preservar la integridad, la seguridad de la ciudadanía en este llamado a paralización de labores para los días martes y miércoles eh, de esta semana. Como pueden observar esta intersección eh, Fluyen muy tímido algunos vehículos que se desplazan en esta intersección de la Avenida Libertad, esquina Castillo, en esta, en esta ocasión. Y así amanece San Francisco de Macorís con el... Con un operativo implementado con el desplazamiento de tropas mixtas, eh, militares, agentes especiales, miembros de la Policía Nacional y ese es el panorama. Podemos observar también cómo algunos conchos, aquí Willy por favor, cómo algunos vehículos en el día de hoy de la Avenida Libertad han optado por trabajar, algunos motos conch, motoconchistas también que se desplazan y... Así amanece San Francisco de Macorís en este eh, llamado huelga por 48 horas la mañana de hoy. Cobertura total de Telenor y de este espacio desde mañana para presentarle a todos ustedes cómo amanece hoy la ciudad del Jaya.